¿Cuál es la trama secreta de la separación entre la China y Rusher. Duró menos que un pancho, ¡un oh, año! No. No. Y bueno, sí, hay que, hay que decir las cosas como son. Pero a mí lo que me preocupa es que yo la vi con Ferdente, programa que amo, me encanta, Hace nada. Hace 10 días, sí. estaba más enamorado que nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, lo que a mí me cuentan es que eh, ella quería acelerar los tiempos. ¿Qué significa eso? Y quizás una futura maternidad. Ah, que tiene ¡Ay, China, mal. te hace falta otro! No, bueno. Es un montón. Bueno, la cuestión es que de alguna eso? forma él ¿Por se eso sintió arrinconado. ¿No ¿Eh? te separás? Creo que hay diferencia de edad también. Hay diferencia ¿no? de edad, pero además hay diferencia Eso también de, de, de no. cómo llevar la vida. Rachel viene del interior, eh, viene de una, de una familia muy tradicional, muy tranquila. Sí, sí. Y viste que ella es todo polvorita, todo, todo está estalla. está está, está, está. Sí. Bueno, aparentemente lo que a mí me están contando es que una de las razones fue esa. Ella quería apurar los tiempos, Rachel no quería apurar los tiempos y quien tomó. Los santiagueños somos tranquilo, tranquilos. No los los santiagueños somos sí. tranquilos. Es raro. Pero... Es que la relación empezó tranqui. Sí. Recordemos, ...se conocieron en una fiesta... Sí. A ...los pocos días comenzaron a seguirse en Instagram... Sí. ...a escribirse por Instagram... ...y cuando menos pensaba todo el mundo... ...que podía concretarse la historia... Sí. ...aparecen durmiendo juntos... ...y sí, ella... Acuerdo, ...se fue, mundial, el, por se fue eso, el mundial... ...y ella que normalmente dice... ...que cuando duerme con alguien pone almohadones en el medio... ¿Cómo almohadones, ¿Cómo es esto? en el medio para no hacer cucharita ¿por qué? porque no ella lo dice, ella lo dice y no solo eso esa primera noche Sacó ellos las durmieron abrazados y dije ojalá estés toda la vida conmigo de esta todo, manera ¿cómo sabes todo? ¿Cómo ay, se reina es que ellos cuentan no, para mí el problema son los autos porque esa ¿Cómo famosa los autos? primera noche no fue en un hotel donde a ellos les llevaron los autos que estaban mal estacionados sí, después, fue, sí, sí, y ahora Un descapotables y te vas me un poco con el video que hicieron hace un par de días del casamiento hay que trabajar con la pared y fíjate que a siempre que le preguntaron si sí, se quería casar él decía que hubo todo un problema no por ahora paren tengo sí. todo un revuelo justamente con ese sí. videoclip que dice ella, que cuando él hace el Movistar Arena, eh, prepararon toda una pasarela sí. porque supuestamente ellos dos iban a hacer ese tema juntos. Muy y buena. ella no aparece. No, pasa mucha. A ver, tenemos no te mucho te tema. ¿Quién dejó a digo sí. Hay mucho tema, pero para esto tenemos un informe de presentación a ver, de la dale, vamos. A ver. Ahí viene el informe. Una, difícil de olvidar. Sí, obvio. Sí. ¿Sabes sí. qué? La China Suárez anunció su separación de Rusia King. ¿Qué está viendo? Y... Sí. No, que una relación. Por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Y entre los comentarios que le hace la gente y le preguntan, pero bueno, si te habíamos visto hace una semana, no, no se juraban amor eterno. Le decían, no entiendo, te vi con Ferdente y estaba súper enamorada. Y ella responde: Sigo. Yo no lo... Sigo. Eh, ellos le da la razón a Luis, eh. No hay nadie más, solo vos, cuando me mirás. Estás muerta de amor. Lindo, nene. Se me nota mucho. ¿Qué? ¿Hace cuánto están? Meses. Acá viene habiendo un problema de celos cruzados. Hubo terceros la en disco. Uh, Estamos hablando de que está metido Trueno, que también es un cantante de trap. Estaba metido vos también. también. Ah. Ella se reunía con gente, se sentía sola, me siento sola y demás. Empezó a atravesar distintos es mundos. Uno de los mundos fue de la música. Empezó a tener onda con uno. Uosito, bebito. ¿Qué va a pasar con el auto? Este es el auto que le regaló Roger King a la China Suárez La China Suárez que le pidió a Roger un auto Y Roger se apareció con el auto de sus sueños El que ella había dicho Descapotable, feliz cumple chinita Agárrense que volvió a la Estaba para punto de, de hacer una canción en el Movistar Arena Y tenía que salir la China desfilando Y se escucharon gritos y la China no salió Había una pasarela preparada ya estamos viendo una, fue una pasarela que le preparó para ella para atravesar Tipo casamiento, todo el tal sí. Y nunca se usó la pasarela Porque la China Suárez no apareció Ella lo plantó el que tomó la decisión final ¿Fue él? Fue, fue Tomás, Ruchet. Él ya no está como para un compromiso. Estar con una mujer como la China implica no, un montón de cosas, no es una sí. mujer de madre. Porque la verdad que los proyectos no convivían y él no quería porque también está muy enfocado en su carrera. No tengo como ese miedo, viste, de la separación, porque mi prioridad, uno, no sé, yo desde que tengo hijos, mi prioridad son mis hijos. Sí, sí. Y sí. Y, me paso pensando en ti. te tengo aquí. Quiero agradecerle al doctor Mauricio y Alessandro que se suma a este debate. Pochoclero, es una separación. Bienvenido. Bien, estar acá. Este desayuno está, está como los mejores desayunos. Ay, qué. Bien. Me encantó. Es un cowork relajado. Nos metemos sí. con este tema, que tenemos tanto tema hoy. ¿no? Gracias por venir porque necesitamos todo judicial, de la mirada. Hoy. Claro que sí, todo. <risa> bueno, a ver, a ver, este tema podría llegar a tener algo legal. ¿Qué pasa con el auto? ¿Se lo tiene que devolver no, o no? Que lo devuelve no, Digamos hicieron el auto 8. 2005 Estaba un poco cansado ¿Qué? el auto. ¿Qué? No importa. Ay, es re lindo ese auto. A mí me regalas un 147 modelo 81 y me quedo con vos para toda la vida. Imagínate no, ese descapotable. Pero lo devolvés ¿Lo devolvés? No. no si yo soy el que deja, te devuelvo. Sí, pero la carta de amor y el auto. Se devuelve, no. se pide, se pide. Sí, Se pide que... Para mí depende. Sí, yo te lo pido. Para, si te dejan... devuélveme todo. Bueno, hay que ver el título de propiedad, el nombre de quién está. Sí.